Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos eh, este nuevo evento que es... Que tiene que ver justamente con el arte de la estrategia y realmente lo que yo disfruté mucho es pudiendo utilizar diferentes tipos de, de vehículos, ¿bien? O sea, diferentes eh, vehículos en un... En un mismo... En una misma partida Bueno, acá agarro el, el ligero Bien, o sea, fíjense la, la configuración Más o menos yo le voy tirando tips Para que o sea, ustedes hagan lo que quieran y jueguen como quieran Yo jugué dos, las gané las dos, por suerte Me fue más o menos relativamente bien Tengo un 60TP, un IS-7, un Super Conqueror Quería tener un torretero, uno que pegue bien Un pesado que se mueva rápido Quería el E50M, el 430U me parece un buen tanque Quería un caza que tenga buena recarga Y sea relativamente duro y quería un ligero que spotee bien Así que me elegí el T-100 t Porque no se puede LBR, básicamente Entonces agarré, los mandé a todos Cada uno a, unas, a diferentes posiciones Y lo que hice, a ver, es básicamente, boludo Jugar esto es como jugar una escaramuza Ponele, por decirlo así O una clan war no sé, por decirlo de alguna forma De tier 10 Donde vos puedes mandar a todos los ¿Ves? Estoy tratando de mandar al super conqueror a torretear Estoy con el ligero ahí espoteando porque necesito saber de dónde vienen boludo. Por dónde van a estar ellos ¿Entendés? Bueno, ¿ves? Ahí empiezan a caer ya los, los diferentes tiros, ahí me la recontra comí Pero esa fue culpa mía Porque yo no lo estaba manejando el ligero ahí Entonces ahí lo saqué cagando, ¿ves? Lo saqué y quería que el ligero viva Que el ligero viva como sea Entonces ahí que agarro Agarro al Super Conquer eh, Al 60, ¿no? ¡Pum! 60 TP Sí, ahí va Agarro 60TP, estoy con 17 y me empiezo a manejar, lo empiezo a manejar yo. ¿Por qué? Porque veo que este lo está manejando el bot. Como veo que lo está manejando el bot. Uy, boludo, ahí me la repusieron. Como veo que lo está manejando el bot. Eh... Digo, acá yo puedo hacer la diferencia, ¿entendés? Porque los bots no la juegan tan mal, pero es que... Es que ahí se la puse justo entre el chasis y la oruga eh, acá tengo el IS-7, como que voy, fíjense que voy todo el tiempo Con la Q vas eligiendo el tanque vos O sea, yo quiero mandarlos a un sector y después yo me encargo de, de, de O sea, con la ayuda de los bots Yo me encargo de hacer los pollos, ¿entendés? Bueno, el 60 pega, acá pego con el IS-7 Que tiene un poco de recarga más rápida El Leopard ya está, ya está cocinado La Arty encima le pega O sea, fíjense que los destrocé en el centro del mapa, boludo O sea, no se trata de mandar todo el muere así Y que sea lo que Dios quiera, ¿bien? Bueno, todavía a ellos les quedan un S7, un 60TP, un Foch Y un T100LT, así que hay que tener mucho cuidado Bueno, ahí aparece el 60, ¿bien? Yo lo mando ahí y que avancen ya Un rush contra el 60 La verdad es que no sabía bien cómo, Bueno, justo me la como yo que estaba ahí con, con el 50M eh, Trato de hacer que todos avancen Una especie de rulleo. Ahí se la vuelvo a 395 Se la vuelvo a clavar de nuevo El 60TP ya está más, está reperdido recarga, recarga, recarga pingy, 400 el batcher no sé por qué se quedó así boludo. bueno, es que lo está usando un bot o sea, si no tendrá que que si no tendrá que haber recibido casi daño ese ese batcher, prácticamente pero bueno bueno, ahí se la pongo abajo al IS7, todavía queda entonces el IS7 de ellos, el T100LT y el Foch B, el Foch B lo mandó atrás, está bien en la zona de, lo, de los TD entonces, ¿qué hago? Eso lo dejo luchando contra el IS-7 Y me agarro los tres de arriba Los tres, los que, es decir, los que van Directamente a... Bueno, acá me... Acá me, me o sea, no quiero perder esta no quiero perder esta batalla No quiero perder este tanque Pero el focho me está tirando de arriba Así que estoy más cocinado que... Y el 50M, fíjate, que me olvidé de moverlo Y quedó ahí clavado como un doble Y lo dejé ahí al pedo bueno, ahora yo tengo que ir a comerme el S7, fíjate cómo se me complicó un poquito la partida en un momento. Miro que tengo el t l 3 el t atrás, el Foch B arriba, y como tengo tiro y lo dejó descuidado ahí, sí, sí, o sea, me tenías tiro, pero yo también te tengo tiro a vos. Y el S7, fíjate que lo dejó clavado, o sea, lo que tenés que estar todo el tiempo es todo el tiempo moviendo, moviendo, moviendo, atento, atento. O sea, es es complicado porque a veces te colgás, te quedás en una, con un tanque solo. Es decir que los laterales son de papel eh, Te colgás y tenés que estar atento a todo Mirá, se me viene el 100LT por atrás, boludo Y ahí en un momento yo le digo a, los, a todos los que están ahí Y digo, avancen, boludo, avancen Porque si no, es que la voy a terminar perdiendo eh, Le queda el 17 y el, el T-100 Yo 862 contra 651 del 17 Me sale del lateral Bueno, tuviste mucha suerte me gustaría que cargue la PCR, no me gusta de tirar hit acá, boludo A ver, estoy haciendo esa scrapping ahí, pero me, está, me están comiendo de todos lados, boludo El DC me estaba comiendo atrás Bueno, me quedan los que tenía acá arriba El Super Conqueror y el S7 Fíjense cómo se me fue a complicar la partida La tenía re tranquila Pero por olvidarme de hacer algunos detalles O de cumplimentar algunas cosas Me colgué, boludo colgué, colgué mal bueno, ahí está la, lo que sería la artillería de ellos Quería encontrar el IS-7 Eh, perdón, quería encontrar al T-100 T. Quería encontrar al, al ligerito ver, Y vi que estaba capturando y dije, ya está, listo, esa, esa mía You are mío, baby eh, y ahí veo, fíjate que está Le puse los lanzallamas en la base, boludo Para que justamente no venga a hacer eso <risa> O sea, chao, bro, no vivo en Disney Gracias por todo, ¿Me ¿Entendés? Eh, nada, es, es complejo en el sentido de, de que tenés que estar acordándote de todo Todo el tiempo Vamos a otra replay que esta fue, fue cortita Bánqueme un segundo, bueno amigos, ahí estamos, ahora sí, ahora sí con la segunda batalla que jugué eh, Aeródromo uno contra uno tenemos los mismos protagonistas, o sea, después voy a ir variando en el Fernando bien bajo, Albo eh, voy a ir variando en los vehículos hay que ir viendo las estrategias que se pueden ir armando ahí ya directamente mando al ligero ahí porque quiero ver si quiero espotear todo lo que se mueva por ahí, absolutamente quiero que vuele, fíjate que ellos tienen todos vehículos medianos Pesados, la mayoría pesado y tenés dos casas. O sea, tienen un mouse, un E100, un Panzer 7, un Shot Panzer E100, un Lío para 1, un E50M y la grille 15. O sea, no me gusta realmente la combinación que hizo. Pero eso no significa que sean malos tanques, ¿bien? Para nada. esperen que quiero. A ver si le, Ahí está, eso quería. Que, eh, ve, que vean los tanques que hay. Eh, bueno, en principio. Lo que voy haciendo es. Voy mandando al que para este lado. Acá abajo, como ven, lo voy mandando para este lado acá, a la zona de los casas, para que me cubra por si las moscas. Porque mi mayor miedo es que me manden... A ver, no, no te voy a decir un rush, porque es imposible con estos vehículos hacer un rush. Sería bastante difícil. Pero trato de organizarlo más o menos como si fuera una random, algo así. O sea, trato de dejar un par de vehículos juntos, por si las moscas, para tratar de, de, de que si se me lanzan dos o tres por un mismo objetivo, no me hagan mierda de una. Eh, mando el E50 para allá. Esta es la cámara que tenía en ese momento. Al 60 TP también lo mando con el S7 junto con el 430. El E50 lo manejo por este lado. Y yo quería, mi. O sea, mi miedo que es que, lo, que el TD de ellos esté en donde allá en lo que sería B9, más o menos, por aquella zona. Entonces ahí decido hacer lo que me parece más útil. En mi caso personal, por lo menos se si los recomiendo a ustedes. Que es que usen los vehículos también en su propio. En el propio. En la cámara que lo usen ustedes, digamos, ¿ves? Eso me parece una genialidad, boludo. Me parece excelente. Porque hace mucho la diferencia. Ahora que está muy fuerte el volumen. Me voy a bajar un toque. Eh, ¿Entendés? O sea, me parece que... Bueno, ahí estoy probando a ver si me ven. Si me ven es porque hay un... Yo pensé, dije, está la grille el chat se Cerecien. Hay algo por ahí seguro, boludo. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que no quiero que... Que me coma... Que me coma HP. Entonces, bueno, trato de ganar mapa. Trato de ganar posiciones... Tomo posiciones ventajosas, ¿bien? Posiciones ventajosas me refiero a esto. Tengo. Mirá, fíjate, tengo. Si vos divís el mapa en una cuadrícula en cuatro, fíjate, tengo básicamente mmm, el, 50, el 60% del mapa lo tengo en mi poder. O sea, casi que estás encerrado en un. en un sucucho. ¿Entendés? Entonces. Eh, no les recomiendo que hagan eso. Que se pongan, arranquen y se pongan atrás de todo a todos en la base. No, no se los recomiendo ni jugando, se lo digo a los chicos con los que hago a veces eh, escaramuzas y todo eso. Que no se metan. Eh, defender no significa meterse todos atrás en un rincón los 6 o los 7 o los que sean en B0 los todos. No, no, no. No tiene nada que ver. Tenés que repartirlo de una manera en la cual puedas abarcar la mayor cantidad de mapa posible, ¿entendés? Y después en base a eso te vas manejando, vas viendo cómo, por dónde vienen. Yo todavía, fíjate, es más, fíjate me colgué De mover el Super Conqueror, recién ahora lo moví, ¿no? Sí, ahí va, me colgué, me colgué Eso es muy difícil de, de estar atento Pensá que siempre que jugamos al WOT, toda la vida Jugaste con un tanque, entonces yo tengo eso en la cabeza Me, me cuesta horrores acordarme Que tengo, ahí va, ahí empezamos a, a ver ¿Ves? Empieza a mover los tanques y se la empieza a comer El Panzer 7 Los míos todavía están Full vida, lo que no sé cómo decirles Es que no disparen, boludo, porque el ligero no me gustaría que disparen Muchas veces, ¿ves? Acá me asomo Para ver si lo puedo ver, no, está atrás de la piedra ¿Ves? Y trato de ganar mapa. Fíjate, el 70% del mapa es mío. Hasta, hasta 7K. Desde de, de 7A hasta 7K es todo mío el mapa. O sea, él tiene que estar o metido en la ciudad o allá. O sea, a ver chicos, cualquiera que juegue WOT sabe. O tenés, está, los casas en B9. O los tenés arriba en D9. O los tenés metidos todos en la base. Y alguno acá enfrente mío. Justo enfrente. En lo que sería, eh, ¿qué te puedo decir? K9 más o menos. Por ahí. Aprox. Pero es que no, no hay mucha ciencia, o sea, por eso avanzo con el báster Pero fíjate que ellos no, no, Deciden no moverse y... Entonces digo, ¿qué hago? Bueno, listo, me muevo con el ligero Entonces, ya tengo todos en posición Y mandándonos, mandándolos para donde yo quiero Que estén, entonces ¿qué hago? Listo Agarro el ligero y espoteo yo Les espoteo yo los bots, ¿qué hago? A ver, vision, vision Vision, acá tengo que empezar a ver algo ya Ahí va El S100. Entonces, el E100, digo, bueno, está de aquel lado. Y acá todavía no me vio nadie, boludo. O sea. Qué raro, ¿ves? Que acá estoy. Yo ya acá estaba recagado y dije, o estaba, estaba recagado o estaba reconfiado. Digo, el mouse de ahí. Mm, sí, si no disparo, no me va a ver. Si sí, disparo, sí. No es que. No es que es imposible. Sí, sí, disparo, sí. Chao, me voy. Me voy, me voy, me voy. Eh. Imposible la penetration El 430U se la está recomiendo ahí No sé por qué lo dejé ahí, la verdad Pero bueno, eh, cometí un error Es que ya te digo, a veces piensan que, eh, pienso que tienen autonomía y Que se van a mover y se van a cubrir Y se van a meter en lugares en los que debería estar Bueno, ya está, lo dejé muerto ahí Está más vendido que ese 430U Bueno, ¿qué hago, boludo? Trato de dar visión con los... Pero me caen los cañones y están ahí, boludo Ahí está Entonces, ¿qué trato de hacer? Y le erro, boludo 274, yo pensé que pegaba menos Mirá, en, en pocos segundos me bajó 900 de vida Lo único bueno es que los matás de un tiro Ahí está el... Quiero centrar el tiro para embocárselo, nada más que eso Listo, afuera Entonces le saco las armas de espoteo, ¿entendés? Y Ese no lo penetro, supuestamente desde acá Sí, pero lo voy pegando, lo voy pegando de a poquito Igual no me, no me preocupa tanto ese Ya es con este, lo dejo Lo dejo y en realidad No, ¿ves? Ahí me confundí, boludo No sé por qué hice eso, no quise hacer eso Con el ligeros Se la está comiendo el ligero ahí con un boludo, pero fue mala mía, no quise hacer eso Es muy difícil controlar los Los... Tiene muchos controles con la Q, con la F, con Shift Con Alt, es un quilombo, boludo Es un quilombo Lo que más fácil me resulta a mí es apretar la Q Y manejarlo yo al chaboncito Lo que pasa es que tampoco vas a estar manejando vos todos los, todos los chaboncitos ole Le reboté la grille, boludo. Le, re... <ríe> Le reboté la grille. 750. Este ya está. Este lo voy a dejar ahí. Voy a avanzar con el 60 TP. Pero avanza cerrado, papucho. Avanza cerrado, sir. Ahí va. Avanzo cerrado. Y a nosotros nos queda... Nos queda el IS-7... Nos queda el Super Conqueror, el 60TP El E-50M, el T-100 que está muy tocado Y el Badger El Badger Che, después en el próximo video voy a cambiar la camarita Porque no me di cuenta y les tapo la, la visión Bueno, tenemos Lo bueno de este que me cargó hit Así que al mouse se las voy a clavar Todas, boludo, que mal que está el mouse, por favor Me van a decir Si, sí, no, es un tancazo, algunos van a decir No, la rompe todo, bueno, a mí no me gusta, boludo Le entra, le entra todo, boludo Ahí porque le disparé, ¿sabes qué? Justo en el mantelete, boludo Por eso Es que después vas a ver, se las clavo todas, boludo Estoy esperando a que, a que recargue un 844, boludo Ya quedó con 1600 de vida, bro Tenía 3300 Ahí está mandando 50 m para ayudarlo Obviamente este lo estoy manejando yo Apreté la Q y lo manejo yo 7.57 Y mandó al ShotPancer ser 100, boludo 1166, me la repuso, boludo Son los tres contra mí Me voy a comer un tiro más Pero vos te venís conmigo 7.99, Allá. Es 50 se queda arriba el bot y no... Ahí tenía que haber bajado y pegarme el costado si sí, recarga antes que, antes que yo. Antes que me quebruto. Bueno, tenemos al pan E100 que me va a salir. Ahora sí me gusta porque me están cubriendo de atrás. No sé por qué obra y gracia del Espíritu Santo me está cubriendo el bot. Y ahora sí, vos saliste, disparaste, tenés 20 segundos de recarga. Y vos, eh, creo que en una de estas, por salir así de lateral, me comía un tiro, me parece. Perfecto, listo, chao me saco el Shatvan e 100 otro que pega mucho. El E-100, otro que pega mucho, también está muerto. Mi E-50M acaba de morir por la artillería. Me queda el mouse. El tema es que. Me apuré en dispararle porque tenía que haber salido y pegarle un tiro más claro. Pero. Me acordé que tengo otros atrás que están boludeando. ¿Entendés? Eso es lo difícil. De, acordate que tenés. Un equipo que te respalda, boludo O sea, tenés otros tanques Entonces, ¿qué hago? Los mando por abajo Quiero que ganen en aquella zona, boludo Yo acá contra el mouse me la voy a bancar, espero Ahí el mouse me la acaba de poner de nuevo Yo como estaba con los otros, no se la puse No, no, no, no, no, no, no Nine, nine, nine. Ahí me apuré, me apuré de nuevo. No, no, es al pedo apurarse así. Esta partida la jugué, en lo personal, la jugué bastante mal, boludo. La jugué bastante mal, porque ahí tendrá que haber aprovechado. Igualmente no me gusta disparar con hit, boludo, porque va a la derecha la oruga. Si hubiese tirado con AP, le hubiese hecho algo, boludo. Ahí aparece otra vez de 50M. 818 que le pegué yo y el Batcher le pegó un tirito más. El Batcher lo dejé arriba campeando en los arbustos. Yo estoy a un tiro, boludo, pero me quiero llevar el mouse. O sea, me lo quiero sacar de encima. Allá ves que se spotea el leopard, se spotea el. Es un quilombo allá también. ¿Cuánto tiene? 950. Es que no, no lo mato un tiro, boludo. Pero de un tiro medio, un tiro del Batcher, sí. Eh, le quedan 208 de vida. Ya está casi liquidado. Me puede llegar a matar un tiro, pero realmente iría con el Batcher a comerlo. Está full vida el Batcher. Ahí le digo que avance. O sea que avance como perro, pero no por, no por otra cosa, sino para ella ir pensando en nosotros y por si tenía la suerte de matarme. Bueno ahí me la puso, pero yo ya quería esto quería yo, boludo. ya estar empezar a, empezando a liquidar la otra parte. Está jodida, está muy peleada esta. ¿eh? A él le queda el mouse, el Panzer 7 y la Grille. A mí me queda el IS-7, el t lt que está muy tocado y el Butcher. 610 me pega, boludo 560 le pego yo a él Lo que pasa es que estoy con dos Estoy con el Panzer 7 y con la grille. Si yo te lo dejaba en manos de los bots, era apoyo seguro, boludo Seguro Nada Oruga, oruga, oruga, oruga Abajo una pancita, adentro 491 La grile Eso está bueno, utilizar 1 y 1 1 y 1, 1 y 1, ole, ole, ole Rebote, papucho uno más, uno más, uno más, uno más, uno más 616, lo que pega ese, boludo Me está sacando todo high roll, boludo Me la pone, eh, un tiro más, un tiro más, un tiro más Chau, a tu casa Me queda la grile y estoy mano a mano con la grile con el 17 El Butcher ya se comió el mouse, sí, por aquel lado Es lo que mandé que haga, boludo, que se lo coma el mouse Y ahora le digo al Butcher que venga y que me ayude por si las moscas muy bien ataque no sé clique dos veces sobre el agrile Que le venga y que lo ataque Va, ah, ves que se le ponen como dos espaditas Como que el chaboncito está viniendo Y yo por este lado lo distraigo un poco Calculo que lo voy a estar manejando el flaco O sea, el, mi oponente al agrile No creo que lo haya dejado en manos del bot No me quiero comer el tiro de 750 Solamente estoy ganando tiempo, boludo Hasta que lleguen los otros Retrocede, pero es que Pff, ni aunque creo que retrocedas O sea, que 4.63. Se lo lleva al T100. Eh, y no creo que llegue a recargar antes de lo que yo recargue, pero... Nunca se sabe por si las moscas. Beso. Hemos sobrevivido. Hemos ganado la partida. Fíjense que no son tan fáciles y lo que va haciendo que se complique mucho... Es el hecho, boludo, de que te olvidás que tenés chabones. Yo recién lo había dejado el Super Conqueror atrás junto con el IS-7. Y me había olvidado, boludo, porque estaba yo metido en el mano a mano con el mouse con el E-50, con el Jet Panzer E-100. Y te vas colgando, porque en este parte también, si había otro de aquel... Fíjate que estaba justamente diciéndoles, bueno, luchando con el, con el Leopard, luchando con el Panzer 7 y con la Grille. Y me olvidé que el Batcher había matado al mouse es muy difícil estar pendiente de todo, boludo. Tener que estar pendiente de todo. Igualmente, así todo. El 17 nos sobrevivió con 50% de vida. Y el otro, el Batcher. No, eh, 1569-2100. Sí, los dos con 60% de vida, más o menos. El, el, el Batcher, este un poquito menos. Eh, así que, bueno, nada, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya divertido. A mí me encanta este modo, está muy bueno, está muy divertido. Ojalá que lo dejen fijo, boludo. Si lo dejan fijo, las randoms. No sé. Son... Es que siempre lo mismo, la random. No, no cambia. En cambio, esto sí está, está bueno porque es totalmente distinto. Así que bueno, amigos. Déjenme en los comentarios cómo, le, cómo lo ven ustedes al modo. Si les gustó. Cómo lo vienen llevando. Si se les complica tanto como a mí. O les resulta más fácil. Y recuerden que otra cosa. Seguimos con el tema de las firmas para solicitar un tanque latinoamericano. Abajo en la descripción les estoy dejando el link para que vayan y firmen y les eh, comuniquen a todos los de su clan. Si, si tienen ganas que nos acompañen en este pedido que le estamos haciendo formalmente a la gente de Wargaming. Muchas gracias, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau chau.